Amigos, ¿cómo están? Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Yo soy Cristian. El día de hoy traigo un tema que seguramente les va a interesar a algunos de ustedes y es sobre los sugar daddies, sugar mamas. Este es un tema que se ha manejado sobre todo los últimos años. Se puso muy de moda hace un par de años y sigue en constante crecimiento. Es un tema un poco polémico pero eh, bueno en lo personal no le veo nada de malo así que quiero platicar al respecto en caso de que alguno de ustedes esté interesado o interesada en tener algo parecido. Ahora empecemos de forma inmediata ¿Qué es un sugar daddy? Bueno un sugar daddy o un sugar mama esta persona que normalmente tiene gran capacidad económica para poder pagar cualquier gasto que un, otra otra persona tenga por ejemplo en el caso de los sugar daddies normalmente son hombres eh, ya bueno con cierta capacidad económica que son capaces de mantener a chicas que a lo mejor están estudiando o que a lo mejor tienen que pagar la renta o que a lo mejor simplemente quieren tener un estilo de vida mucho más eh, lujoso viajar por el mundo, comprarse cosas caras, etcétera, etcétera y del mismo modo sucede con los sugar mamas son mujeres que tienen la capacidad económica para pagar los gastos de un hombre ¿no? ahora, ¿por qué razón un sugar daddy o un sugar mama pagaría por alguien eh, que no, es, no tiene nada que no es nada de él no, no tiene ningún digamos no es una pareja o no es una familia o no es un amigo bueno porque existen digamos que acuerdos entre el sugar daddy y la chica que tiene el sugar daddy y el sugar mama y el chico que tiene a la sugar mama. Esos tipos de acuerdos dependen de cada persona y obviamente eh, varían demasiado. Ahora, muchas personas piensan que tener un sugar daddy es como un tipo de prostitución, lo cual puede ser cierto hasta cierto punto, pero no necesariamente. Ahora, evidentemente hay muchos sugar daddies que están dispuestos a pagar dinero cada mes, pagarte tu renta, pagarte tu colegiatura, pagarte eh, tus gastos, eh, pagarte tus viajes, comprarte cosas caras e incluso enviarte o depositarte eh, dinero cada mes a cambio de que, bueno, tengas sexo con ellos de forma mm, constante o habitual, pero he conocido a muchas chicas que tienen sugar daddies y que no se han visto en la necesidad o en la obligación de tener sexo con ellos. Recordemos que a veces las personas, bueno, simple y sencillamente no tienen idea en qué gastar su dinero. Y entonces, eh, algunas veces esas personas están un poco solas. Si, una, si un hombre quisiera gastar dinero en sexo, pues simplemente va, paga por sexo y ya. Pero tener, ser un sugar daddy implica algo más. Es una conexión un poco más íntima, más personal y es más bien, yo lo veo más bien como comprar un amigo o comprar a, una, a un confidente, comprar a alguien, pagar por alguien que te da el tiempo y, y te da la oportunidad de conectar a un nivel más profundo. Eh, evidentemente algunos sugar daddies quieren eso y además también piden sexo, pero no necesariamente. Ahora, si tú estás interesada en tener un sugar daddy, ¿por qué? Porque, ¿por qué es bueno tener un sugar daddy? Porque es como tus papás, por eso se llama sugar daddy, porque, bueno, daddy es eh, papá, papito, papi en inglés, eh, y sugar es, bueno, azúcar, entonces es como es como un papá de dulce, ¿no? Como un papá de azúcar. Eh, y básicamente es porque te pagan todo, o sea, digamos, te mantienen pero no es tu papá y obviamente existe algo que, que, hay, que también le interesa a esa persona. A diferencia de tus padres, tus padres te mantienen, te dan dinero, te dan lo que, lo que pueden darte sin ninguna condición. ¿Por qué? Porque eres su hijo, su hija, lo que sea, ¿no? Y está bien. Pero a veces tus papás pues, no pueden darnos todo lo que queremos, sobre todo las chicas. Eh, y bueno, las chicas muchas veces no les importa sacar provecho de lo que tienen como mujer. Las mujeres tienen siempre, eh, digamos, una ventaja en la sociedad porque pueden conseguir muchas cosas sin tener que trabajar mucho por ellas. Depende obviamente de cada chica, pero a lo que me refiero, por ejemplo, es que eh, en algo tan sencillo como salir de fiesta, las chicas pueden conseguir entradas gratis, eh, bebidas gratis, eh, comida gratis, Cenas gratis, cualquier cosa gratis, solo por el simple hecho de ser chicas. Mientras que los chicos no, no tenemos esa, esos beneficios, vaya. Entonces, el hecho de tener un Sugar Daddy es como aplicar esa ventaja de forma exponencial. Consigues a alguien que te da mucho dinero al mes, y cuando digo mucho, es realmente mucho. O sea, conozco casos en los que chicas reciben 5 mil. 10 mil quince mil dólares al mes y con eso obviamente es para pagar la renta pero bueno qué, qué clase de renta vaya eh, colegiatura por más cara que sea tu universidad no te gastas 15 mil dólares en tu universidad al mes eh, y obviamente viajes y ropa y todos esos lujos y caprichos que muchas chicas tienen y a cambio ellos, lo único que, ellas lo único que tienen que hacer es pues obviamente encontrarse o eh, tener reuniones con su sugar daddy de forma regular cada mes, cada semana dependiendo de, del acuerdo que tengan y simplemente algunas veces simplemente es pasar un momento juntos, ir a cenar juntos, viajar juntos y como dije al principio no necesariamente tiene que haber sexo, esto es importante estipularlo desde el principio porque si tú estás buscando por un sugar daddy y eh, no quieres dar sexo a cambio eso lo puedes decir desde, desde el principio tienes que decirlo y entonces el sugar daddy dice ok no importa porque no es eso lo que quiero quiero que nos conozcamos veamos qué sucede y como que en su mente existe la posibilidad de que tal vez puedan conquistarte y que con el tiempo, mientras pasan tiempo juntos, bueno, él pueda eh, seducirte y tú accedas a acostarte con él. Pero, como dije, no es siempre así. Obviamente también existen los que te van a decir, ¿sabes qué? Te puedo dar esto y esto y esto y todo el mes, pero, a cambio, pues tenemos que vernos una vez a la semana y el sexo tiene que estar incluido, ¿no? Y bueno, pues ya, tú, depende de ti decir sí o no, si dices que no, no pasa nada, simplemente no hay acuerdo y entonces encontrarás a alguien que cumpla con tus condiciones y es completamente válido. Y lo mismo pasa con los chicos, a diferencia de los chicos eh, bueno, obviamente no es tan fácil encontrar una sugar mama, ¿por qué? porque las mujeres tienen mucho más facilidad de encontrar a alguien que se encargue de ellas, ¿no? pero normalmente cuando, cuando alguna chica eh, quiere ser sugar mama es porque hay ciertas áreas de su vida que no están eh, completamente satisfechas, entonces obviamente buscan a alguien que la satisfaga y eso es mucho más probable que si tú tienes una sugar mama es mucho más probable que ella realmente busque sexo, ¿por qué? porque eh, evidentemente pues la razón por la que una mujer pagaría por la compañía de un hombre no es nada más por la compañía, porque eso lo pueden tener con cualquier otro hombre, ¿no? Es más bien del modo sexual. Por eso digo que es mucho menos común que los hombres tengan sugar mamas, pero es posible. Y cuando digo sugar mamas, algunos hombres tal vez piensen en tener sexo con alguna abuela, pero no necesariamente hay mujeres que debido al estilo de vida que tienen y a la, la cantidad de dinero que tienen a lo mejor tienen maridos con mucho dinero y son mujeres que se cuidan mucho porque tienen la posibilidad y la capacidad económica de hacerlo y el tiempo además entonces se cuidan mucho pueden tener 50 60 años pero se vende 35 40 años con cuerpos increíbles um, <coughs> Y obviamente a veces necesitan atención, porque a lo mejor sus maridos trabajan demasiado para darles el estilo de vida que tienen y obviamente no les dan la atención que requieren. Entonces, pues a veces se tienen que conseguir algún chico joven, más joven, que les dé, que tenga la energía y el tiempo para darles lo que necesitan. ¿no? Entonces, bueno. En caso de que tú estés buscando un sugar daddy o una sugar mama eh, hay muchos sitios web en donde simplemente te registras, uh, haces tu perfil como si fuera un perfil de Facebook, por ejemplo, pones, subes tus fotografías, subes tu información, qué es lo que buscas, qué tipo de acuerdos quieres, cuánto dinero necesitas al mes y, y bueno ya los sugar daddies o sugar mamas te van a contactar o tú puedes contactarlos y es realmente muy fácil. Voy a poner en la descripción algunos links a estos sitios web para que ustedes se registren si es que están interesados o interesadas y bueno chequen de qué se trata todo esto y bueno no, no quitan nada probar un poco, probar algo diferente. En una de esas encuentras a alguien que a lo mejor se te hace atractivo o atractiva y con el que puedes pasar una buena, un buen momento, tener buenas conversaciones y que además te paga una buena cantidad de dinero por tu compañía. Entonces eso sería como el trato perfecto. ¿no? Y bueno eso es todo. Eh, yo sé que muchas personas piensan sobre esto de una forma un poco mala. Eh, les sugiero que hablen un poco su mente, no su, no se cierren al, al hecho de lo que significa. A veces la mente le da etiquetas y le da ideas a situaciones que realmente no son tan malas. Pero una vez que las intentas, que lo tratas, que lo pruebas, puede cambiar tu opinión o tu perspectiva sobre esas situaciones. Entonces les recomiendo que abran, expandan su mente un poco, ábranse la posibilidad de, bueno, vamos a ver de qué se trata esto, hagan su perfil y, bueno, ustedes pueden sorprenderse, ¿no? Eh, esto se da mucho, sobre todo esto de Sugar Daddy, se da mucho para viajar. Ah, y también voy a poner en la descripción hay páginas web en donde las chicas o los chicos se registran y pueden viajar gratis porque alguien paga por su viaje por ejemplo eh, a lo mejor eh, digamos que yo, por ejemplo yo si yo tengo mucho dinero y quiero hacer un viaje a las Bahamas y a lo mejor no hay nadie que pueda acompañarme a lo mejor me gustaría ir con alguien con alguna chica linda, entonces me meto en la página eh, checo las fotografías, checo los perfiles de todas las chicas a lo mejor elijo a una que esté bonita, que esté guapetona y entonces la contacto y le digo oye, quiero hacer un viaje a las Bahamas quieres ir conmigo, te pago el vuelo te pago la, el hospedaje, te pago todo tú te quedas conmigo y, y ya, ¿no? y obviamente muchos hombres aprovechan esto para tener sexo con otras chicas a cambio de pagar por el viaje pero no necesariamente esto depende mucho de la chica qué tan buena sea en poner los límites Tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí me interesa, quiero ir de viaje contigo Pero eh, no esperes que haya sexo Y entonces si tú desde el principio estipulas Que no necesariamente va a haber sexo No por pagar por tu viaje va a haber sexo Entonces el hombre puede decir Ok, está bien, no te preocupes No es necesario que te comprometas a tener sexo si se da bien, si no se da, ni modo y no pasa absolutamente nada. Y entonces los dos hacen un viaje, la pasan bien o tal vez no, pero bueno, por lo menos ya, te vas, ya tuviste un viaje gratis y a quien no le gusta viajar gratis, ¿no? Y lo mismo pasa con los chicos, pero obviamente se da de forma mucho menos común. Y bueno, eso es todo. No olviden checar la información en la descripción, darle like al video, compartirlo con sus amigos, suscribirse para recibir más videos al respecto sobre muchos muchos temas que les pueden interesar eh, y déjenme su comentario si han intentado algo esto alguna vez y piensen sobre este tipo de situaciones, piénsenlo de esta forma, alguna vez ustedes han salido con alguien y esa persona ha pagado por su cena o por sus tragos, ¿no? por las bebidas o lo que sea y al final de la noche ustedes ni le dan un beso ni le dan sexo ni le dan nada entonces, imaginen que es algo así, pero multiplicado por 100 ¿no? Entonces, ustedes igual obtienen un beneficio, cosas gratis, y no necesariamente tienen que dar algo después. Lo pueden dar, por supuesto, y a lo mejor les va a ir mucho mejor si lo hacen, pero siempre es con su consentimiento y siempre es si ustedes quieren y si ustedes se sienten bien con esa persona no dejen no permitan que nadie las obligue o los obligue a hacer nada que ustedes no quieran hacer y eh, bajo ningún bajo ninguna excusa bajo ninguna situación ¿ajá? no importa que les hayan comprado una auto que se los hayan regalado eso no significa que ustedes tengan que tener nada con nadie eso fue decisión de esa persona el hecho de que les haya, les, que les regale o que les dé lo que le quiera dar, ustedes no están obligados ni obligadas a dar absolutamente nada a cambio. ¿okay? no se sientan presionadas. Y bueno, eso es todo. No olviden dejarme sus comentarios. Díganme si alguna vez eh, han estado una, en alguna situación en donde algún hombre, alguna o alguna mujer les ha ofrecido eh, comprarles algo o les ha tratado de dar algún regalo muy caro o ha, los ha invitado a hacer algún viaje exótico a cambio de algo. Déjenme sus experiencias, me encantaría escucharlas. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.